Hoy vamos aquí con el colega Sordo. Vamos a, a subir aquí a, a un cerro que hay enfrente de Feria. Llevamos un telescopio incluido, eh. O sea, que cuidado. Vamos Despacito, llegar, pero... buena letra. ¿Eh? Despacito, buena letra hasta el final. Ya te digo. Porque la cuesta. Joder, que sí cuesta. Puedes la muerte. Tira. tira. vamos a acceder o a subir al punto geodésico y vamos a intentar otra vez ver el cometa New Ways. 17 de julio comienza las perseidas luna casi nueva el 22 de la luna nueva y tengo la narganza no, no sé si aprecia ahí la cuestecita sí. pero la cuestecita y vamos cargados como mula para luego ofreceros las mejores imágenes como veréis los friki pues tiene a unirse ¿eh? como los planetas no es darle un botón no esto es una putada lo que hay que cargar y hacer para obtener una buena fotografía fijar la cuestecita que puede tener no sé pero posiblemente casi un 20% no es el nivel que sí que son 500 metros pero hay que subirlos, ¿eh? de hecho, se le resbalan hasta las zapatillas cuando vas ascendiendo. Fijaos, darle vuelta a la cámara ¿eh? y que estos 360 y fijaos, la... ahora os enseñaré las vistas que hay desde arriba, que es impresionante. Esta es la riqueza que tiene Extremadura. Te parece que conocer los sitios. ...y currárselo... subí ...patear... ...cargar... ...y luego... ...editar... ...y luego le pide 50 pavos a un tío por una foto... ...y te pone pega... ...pues sí chicos... ...esto cuesta más... ...de 50 pavos... ...el último tramito, fijaos, fijaos... Parecemos, como se llaman estos los porteadores estos que van a animar allá? Los serpas. Bien nos vendría un par de ellos. Para cargar toda la materia. Ya estamos casi llegando a la cima. Nos queda poquito. En la temperatura es otra hándica. Hay unos 37 grados. Y bueno... Y vamos a una mina sudando, la gota gorda. Fijaos como aprietan las chicharras. Escuchad. La bajada con talento. Bueno, ya hemos llegado. A lo alto de la montaña, y ahora vamos a subir a su punto geodésico. Aquí derrapa. Hay que mirar a ver, además donde pisa para no doblarte un tobillo. Ahí tenéis el punto geodésico. Allí, por aquella parte tenéis feria, el castillo. Zafra aparece aquí a la derecha. Y el sitio es espectacular. Fijaos las vistas que hay de aquí. Impresionante. Pues esto merece la pena subir. Escronto Fijaos, al cometa, amigo, el los juguetitos, los juguetitos hemos... 150 aumentos, amigos, los juguetitos que nos traemos de Nueva York. <risa> eh. o sea, eh, Para poder eh. el Quiero ver yo cuánto era el máximo. Estamos a vista de pájaros. Impresionante. Eso pesa mucho, tío. Impresionante. A volar, ¿eh? Cuidado, a esto eh. va a caer y vamos Aca. a tener que ir Vamos a ver ahora que hemos subido. Muy guapo, vamos a volar un poquito el dron y... y hacer fotos. Adiós.